es bastante difícil ¿verdad? llegar, les agradecemos muchísimo que estén aquí con nosotros eh, por parte de la embajada de Israel bueno, esperamos que pronto se nos unan don Abraham Adas, que es de la embajada. Tenemos también a David Degliantevi, que es el primer secretario consul. Nos acompaña también la señora Laura Rodríguez, la directora de la Biblioteca Nacional. Contamos también con la presencia de doña María del Carmen en Madrigal Gutiérrez, que es la directora general del Sistema Nacional de Bibliotecas. Muchas gracias por estar acá. También estamos esperando al expositor, que es el licenciado Julio Kirstenson él está también pues, en un tráfico, pero está de camino. Pues para esta misión uh, diplomática es un gusto conocer y, y darles a conocer a ustedes y compartir eh, sobre la literatura israelí y dar una pequeña muestra de la riqueza literaria y de los autores que han sido traducidos al español que ha sido también la motivación principal para estar aquí hoy y para poder eh, realizar la exposición literaria que tenemos abajo y que va a estar abierta al público hasta el 22 de eh, diciembre, de, de, la, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Esperamos pues, que disfruten de este tiempo y también los libros que van a estar disponibles eh, ahora en una pequeña muestra y durante todo el mes van a estar eh, más de 40 títulos disponibles para el público en general. Voy a pedirle a la señora Laura Rodríguez, eh, directora de la Biblioteca Nacional, que pueda darnos unas palabras. De... Señor David Antevi, primer secretario y cónsul de la Embajada de Israel en Costa Rica. Señora María del Carmen Madrigal, directora general del SINAVI. Distinguidos invitados, señoras y señores. Bienvenidos a la Biblioteca Nacional esta institución que celebra en el 2016 128 años al servicio de Costa Rica, recopilando, conservando y difundiendo el patrimonio documental del país, el cual constituye la memoria nacional. Además, ofreciendo colecciones de material documental relevante y representativo en temas como historia, literatura, ciencias sociales y exactas, artes y cultura de numerosos países, y obras muy relevantes del acontecer mundial de especial importancia para la investigación. La Biblioteca Nacional, como institución cultural, desarrolla un programa de actividades culturales y educativas, tales como conferencias, conversatorios, exposiciones, talleres, cursos, conciertos, entre otras, dirigidas a público de todas las edades, convirtiéndose así en un difusor del patrimonio vivo, por tanto la Biblioteca Nacional se siente muy honrada de albergar la exhibición Alfabeto, con la cual la Embajada de Israel en Costa Rica rinde tributo a Samuel Joseph Acnón, galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1966. Esta exhibición representa una excelente oportunidad para ofrecer al público que nos visita presencial y virtualmente información sobre los principales autores israelíes y sus obras. Agradecemos a la Embajada de Israel la donación de libros en español de autores israelíes, lo cual nos permitirá promover un mayor conocimiento de la cultura israelí a través de su literatura convencidos del rol fundamental de las bibliotecas nacionales y su contribución al desarrollo social, cultural y económico de los países y del mundo entero citamos a M. B. que dice la existencia de bibliotecas nacionales pujantes es fundamental para el desarrollo y la supervivencia de las sociedades democráticas y progresistas para el perfeccionamiento de unos ciudadanos ilustrados y el fomento de la investigación y la ereducción. Reitero nuestro agradecimiento al señor embajador de Israel en Costa Rica, al primer secretario y cónsul, a la señora Saskia Valenciano y a todo el personal de la embajada por hacer posible esta exposición en la Biblioteca Nacional y esperamos que sea el inicio de muchos proyectos culturales colaborativos entre ambas instituciones también agradezco a todos ustedes que nos acompañan esta tarde. Muchas gracias. Me invito a pasar, por favor, a doña María del Carmen. Madrigal, ella es la, la directora del Sistema Nacional de Bibliotecas. Señores miembros de la Embajada de Israel en Costa Rica, señora Laura Rodríguez, directora de la Biblioteca Nacional, compañeros del Sistema Nacional de Bibliotecas. Señores y señoras, amigos todos. El SINAVI y la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Insano se sienten sumamente complacidos por presentar a la comunidad nacional de manera física y a la comunidad internacional utilizando nuestra plataforma virtual sinavi.go.cr esta exposición. Hoy nos llena de satisfacción inaugurar la muestra literaria de prestigiosos escritores israelíes traducidas al español las cuales serán depositadas en el acervo de la Biblioteca Nacional, institución responsable de conservar y difundir el patrimonio bibliográfico nacional. Las letras con las que se escriben los libros cambian, se escriben diferente, cambian su forma, pero no cambian el fondo de lo que expresan, no cambian el sentimiento ni el corazón con que fueron escritas. Esta exposición literaria alfabeto reúne a los principales autores israelíes de la literatura moderna, premiados y reconocidos a nivel internacional, que han sido traducidos al español. Estas actividades nos acercan aún más al pueblo de Israel, al cual nos une un gran cariño y gran parte de nuestra historia. Leer es una pasión que consuela, distrae, da conocimiento e información, felicidad y libertad que amplía la experiencia de la vida y nos acerca a Dios. Por eso, señor embajador, señores miembros de la Embajada de Israel en Costa Rica, les doy las más expresivas gracias por permitirnos ofrecer esta muestra literaria. Muchas gracias por pensar en el SINAVE, en la Biblioteca Nacional, como la institución responsable para salvaguardar esta importante colección. Quiero compartir con ustedes una frase que, del escritor de Lamont, dramaturgo francés del siglo XVIII, que dice, Mediante la lectura nos hacemos contemporáneos todos los hombres y las mujeres, y ciudadanos y ciudadanas de todos los países del mundo. Una vez más, reitero el gusto de tenerlos en nuestra Biblioteca Nacional, la casa de todos y cada uno de ustedes y nosotros. Muchas gracias y buenas noches. Realmente nos hemos sentido en casa y también queremos agradecer y aprovecho todo el apoyo y el soporte que nos han dado durante estas semanas, que han hecho posible estar acá y que también ustedes y el público tengan disponible estos títulos, Entonces, muchísimas gracias también a ustedes. Quisiera invitar a la compañera de la biblioteca, doña Ana Quiroz, que tiene una pequeña lectura de uno de los libros se llama El tazón. Ah, que Un tazón oxidado. Un tazón oxidado colgó todos estos años en una de las ramas de higuera que crece en el patio. Tal vez un inquilino que murió hace mucho tiempo lo arrojó desde una ventana al segundo piso y al caer se aferró a las ramas. Cuando llegamos a esta ventana, perdón, cuando llegamos ya estaba cubierto de óxido afuera de la ventana de la cocina. Cuatro o cinco años. Los fuertes vientos de invierno tampoco lo, lo derivaron a tierra. Y así, en la mañana, Rosh Hashanah estaba junto al fregadero de la cocina y con sus propios ojos vio el, vi el tazón cayendo al piso, cayendo del agua. Un viento no lo hizo caer, ni un gato ni un pájaro sacudieron las ramas, solo fuertes leyes, las cuales no conozco, se cumplieron en ese instante. El metal se desmoronó y el recipiente cayó al suelo. Quise escribirlo así, durante todos estos años encontré un completo descanso en el hecho del flujo interno clandestino ocurrió en él durante todos estos años. Es de amos, os, mi querido Mijael. Muchas gracias, doña Ana. Voy a invitar al licenciado eh, Julio Christensen que pueda pasar. Agradecemos que finalmente pudiera llegar, mucho y estamos muy contentos que gráfico, lo dejó y le permitió estar aquí con nosotros. Él va a, a dar una pequeña exposición, a compartirla con nosotros. Buenas noches. Escucha bien, bien. Si hace unos 200 años alguien se hubiera imaginado que un primero de diciembre del año 2016... Eh, en el segundo edificio de la Biblioteca Nacional de Su Historia, creo que es el segundo, yo el viejo, eh, íbamos a, a estar presentando una exposición de literatura hebrea, moderna. Sí, la, nadie lo hubiera creído. Y, y aquí tengo un poquito que... que en, en, en, mi labor profesional yo soy abogado, pero simplemente que tengo pasión por los temas judíos y tengo pasión por, por la filosofía y la religión, no la literatura especialmente, pero me, me pidieron y, y voy a tratar de hacerlo, digamos, voy a salir del problema de la mejor manera posible. Eh, aquí hay un libro que yo estaba leyendo y se me perdió de camino, y, y me lo tuvieron que, que volver a prestar. es uno de los libros que se van a quedar acá. Este libro se llama Los judíos y las palabras. Está escrito por Amos Oz, del que leyeron ahora el cuento, y de una señora que se llama Fania Oz Salzberger. Ella es la hija de Amos Oz, El Salzberger se ha apellido de casada. Amos Oz es el más importante escritor israelí viviente, candidato al premio Nobel, y su hija es historiadora. En este libro ellos se dedican, muy, muy muy agradable, se llama Los judíos y las palabras. Los dos se confiesan ateros, y los dos al mismo tiempo dicen que no hay nada que disfruten más ellos que eh, todo lo que tiene el vínculo de, de los judíos con las palabras. Y eso es lo que vamos a tratar acá, no tanto basado en lo que ellos dicen, que la conversación es exquisita, porque es una relación entre padre e hija, pero para qué, ¿qué clase de padre de qué clase de hija? Es maravilloso, y lo aquí en la Sino, de, de, de lo increíble primero que, que aquí tengamos, creo que hablamos de 35 libros, ¿no? Bueno, si es el país que edita más libros por habitante del mundo. Eso pues casi seguro que ustedes no lo sabían. Es el país que, que, que tiene más lectura de periódicos del mundo. Es el segundo país del mundo que más se consulta el día de Wikipedia. Siendo una de las, oh, el hebreo, una de las de los idiomas que menos se hablan en el mundo, está entre los 60 más buscados en Internet. Y por expertos, el segundo a mayor nivel en las consultas de Wikipedia. Así que, ¿qué dice No sé, una pregunta. ¿Qué es eso del hebreo? El hebreo era considerado una lengua muerta hace 150 años. ¿no? Así como se los digo, una lengua muerta. Se la comparaba con el latín, pero había un problema, que diferenciaba. Y es que el latín era, pues fue eh, el idioma culto de la iglesia, del idioma culto de los intelectuales incluso uno de los más grandes intelectuales judíos para que Spinoza escribió sus obras en latín era, era la, la, la, la, la lengua franca era la lengua en la que los intelectuales se podían comunicar por eso Leibniz pudo eh, visitar a Spinoza y por eso Spinoza pudo leer a Descartes imagínense si Spinoza hubiera escrito en holandés y Descartes en francés y Leibniz en alemán hubiera estado un poco complicado, pero todos los que llegan en latín